Hola amigos de YouTube, estamos aquí con otro video de su canal favorito Mexcam. Y bueno, nos encontramos en el camión trasladándonos a Whistler. En este momento estamos cruzando el puente que se encuentra entre el Parque Stale y Norman Hoover. Hola a todos, a todos pues nadie lo va a ver. Este, vamos a, a Whistler con Silvia. Estás emocionada, Silvia? Sí, sí. mucho. Muy bien, muy contento. Vamos a ver cuándo vamos. Y aunque no, pero aunque Estamos pasando ahorita por el norte de Vancouver. Chao. Como se habrán dado cuenta, estaba con una amiga en el camión. Me estaba insistiendo que ándale, llévame a Whistler. Que yo sola no voy a ir. No quiero ir sola. Y bueno, pues tuve que acceder. Todo el camino tiene unos paisajes impresionantes Con un montón de pinos, una naturaleza increíble este, Montañas y un río impresionante Miren, aquí estamos viendo más sobre la naturaleza Sobre el mar No, no, no, cada que íbamos pasando por un lugar Simplemente no dejaba de admirarlo De asombrarme y de impresionarme yo pienso que la gente que vive por acá, en estas partes más al norte de Vancouver, vive muy tranquila, es un lugar muy muy tranquilo, mucha naturaleza, lo volví a repetir. Miren, ahí al fondo hay como una pequeña isla, ahí también hay casas, hay vivienda, pero supongo que para ir ahí necesitas ir en barco, bueno no en barco, en algún tipo de lancha o qué sé yo. Y conforme más nos desplazábamos al norte, cada vez veíamos más montaña. En esta época del año, en febrero, las puntas de las montañas están tapizadas con nieve, lo cual crea unos paisajes impresionantes, muy bonitos, sinceramente. Salió caro el camión para desplazarnos para allá. Cuesta 30 dólares ida y 30 dólares de regreso. En total 60 dólares. Sin embargo después descubrí que hay camiones que cuestan creo que 35 dólares ida y vuelta. Pero bueno pues uno comete errores de novato. Pero a pesar de todo el camión tenía un baño. Calefacción bastante cómodo. Qué piedra tan impresionante. Y si sí, era una montaña inmensa, enorme no en vivo y a todo no hay color Simplemente no hay te quedas sin palabras como lo narro en vivo yo recomiendo que se vayan temprano porque si no, no les va a rendir el día nosotros nos fuimos por ahí de las 8 de la mañana yo quisiera haberme ido más temprano pero no hay SkyTrain tan temprano sobre todo en fin de semana este poblado se llama Squamish o Squamish, no sé cómo se pronuncia eso. Es un poblado chiquito pero muy agradable, muy bonito, con todos los negocios que vas a encontrar en Vancouver. Como pueden ver, hamburguesas AW, que el Scotiabank, que, que el McDonald's, que el Burger King, que el Dolarama, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho ahí es en la parada del camión. ...para la gente que va a llegar ahí a Squasmish. Ahí había unos niños atrás de nuestro asiento... ...por eso ustedes están escuchándolos. En esta parte quedé impresionado. Porque es como un río... ...pero es un río congelado. Y simplemente los paisajes eran impresionantes. Hasta los niños se quedaron impresionados. Vean nomás... ...la panorámica, los paisajes... Y obviamente estaba haciendo un frío, pero tremendo, como a menos 10 grados. Bueno, hace más frío en otras zonas de Canadá, menos 35, menos 40 grados, allá en Calgary, allá en Toronto, en, en, en fin. Pero bueno, pues uno que es de México, yo soy de Guadalajara, pues estos climas para mí son bastante helados. Miren el río, partes del río congeladas y partes del río no. Bueno, aquí ya estamos ya en Whistler. Es como un pueblito. Aquí pues caminamos como por las calles principales. 100% turístico. Muchos negocios. Toda la gente abrigada, como pueden ver. Y pues adoquinado. este, Gente de todo el mundo. Yo vi más blancos que de otras razas. Sí, de repente me encontré unos panjabis, unos hindús, pero fue muy esporádico pero sí, este, mire la mayoría de estos vienen a, a esquiar a esto vienen eh, las mejores épocas para venir pues es en el invierno bueno, para esquiar obviamente ¿eh? también se puede venir en el verano pero hacen otro tipo de actividades más como de este deportes extremos para el verano pero pues obviamente llama mala atención venir cuando está la nieve. Entre enero y febrero cuando es cuando más cae la nieve para estas partes. Es más alto que Vancouver porque ya estamos hablando de las montañas. Como pueden ver un niño pegándole a una piedra de, de hielo de la misma nieve. Este, también hay que mencionar que es muy caro por acá. Así es que tráiganse el lonche o la comida. Porque si, sí, acá una comidita te cuesta 10, 15, 20 dólares. Mínimo, eh. Vean este ridículo. Artículos para la playa en la montaña. O sea, no mamen. Así es, no mamen. Como que trajes de baño en esta época del año, ah. ¿eh? Y seguimos desplazándonos por esta avenida, o por esta calle, no sé cómo le quieran llamar. Que solamente transitan personas. Y hasta el mero fondo, poco a poco nos vamos acercando, están los aros olímpicos. Hay que recordar que aquí fueron los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010. Aquí se desarrollaron muchas de las competencias. Eh, downhill, el esquí, snowboarding, el cross country, etcétera, etcétera, etcétera. Es cansado caminar por aquí porque aparte de que estaba haciendo frío, pues estábamos usando las botas también está dividido por secciones estos pequeños pobladitos eh, están identificados por colores como que son villas, pequeñas villas esta es la Villa Azul la anterior era como de otro color y así de repente te encontrabas latinos, eh. yo notaba por ejemplo el acento colombiano de repente encontrábamos paisas algunos mexicanos pero la inmensa mayoría se veían como que eran este, europeos o canadienses. Es difícil saber de dónde provienen varios de ellos, pero si notas por ejemplo el acento ruso, el acento alemán, etc. Y por fin llegamos a los aros olímpicos después de tanto caminar. En esta parte uno puede patinar sobre el hielo. Vean estas como andaderas para los niños o para los que apenas están enseñando a patinar sobre el hielo. También tiene una zona de hockey. Aquí el hockey es como el deporte nacional de los canadienses. Es una pasión impresionante por este deporte. Y vamos a caminar un poquito por acá para que vean este... ¿Qué hacían? Pues se lanzaban como en sus... No sé cómo les pueda llamar... Resbaladillas o unos plásticos... No no sé, ustedes ayúdenme en los comentarios... Ahorita vamos a ver a un papá con su hijo... Cómo se lanzaban... Muy divertido, por cierto... Miren, ahí también se metían como unos tubos... O sea, para los niños es muy divertido... Pues si quieren traerse a sus familias, a sus hijos... Es un lugar adecuado para ellos miren ahí van, se están resbalando este yo recomiendo que se compren estas cosas para resbalarse en la ciudad, porque aquí es muy caro todo, miren y aquí ya llegamos a la montaña este vamos a ver los precios, no se vayan a asustar, $178 dólares $356 no, aquí le paramos si sí, es carísimo Miren, aquí son como góndolas que te llevan al, a la cima de la montaña para ir bajando, esquiando. Algún día subiré. Ese día no llevábamos dinero, nada más fuimos a conocer. Y bueno, seguimos caminando por los alrededores. Aquí había un río. Ahorita vamos a bajar al río, eh. Pero sí, este, caminar por los alrededores también es muy impresionante. No deja uno de impresionarse de la naturaleza Es lo que más este, se van a impresionar de aquí Miren Aquí estamos bajando al río Que por cierto Ya la mitad del río ya estaba como congelado Y todavía se veía un poquito de agua Había muchos curiosos por aquí Miren ahorita que vaya bajando el río Van a escuchar mis botas Como cruje eso que cruje, no voy a callar Si ¿Sí escuchan amigos cómo cruje Es hielo O sea se sentía como se quebraba pero Y te da como miedo y dices no mames se va a quebrar esta mamada Y me voy a caer al río Pero no, no se preocupen Es muy gruesa la capa de hielo Como para que te quebres y te vayas abajo Pero si sí se siente como el miedito y ahí es donde pasan los del cross country. Este, no sé si se ve en el video, pero sí pasan personas, este, con sus esquís, haciendo el famosísimo cross country. Vamos a caminar por acá un poquito. Aquí esta parte me llamó mucho la atención. Creo que es la zona de Austria, así se llama ahí al fondo. Seguimos viendo más imágenes del río. Dice no, de ninguna manera, no, güey, no. Sabe que estaban hablando esas mujeres, ¿verdad? De ninguna manera, no, güey. Ven, qué impresionante, ¿verdad? Y también qué impresionantes mujeres, la verdad. Este hotel se parece como castillo, me llamó mucho la atención. Debe ser carísimo, ahí 600, 700 dólares la noche. Sí, no, no. Nosotros fuimos de un día. En el mismo día que fuimos, nos regresamos el mismo día, ¿no? Porque sale muy caro por acá rentar una noche. La verdad, yo no voy a pagar más de mil dólares por una noche. Aquí te rentan los esquís para ir a la montaña. No sé cuánto lo renten, pero sí se ve que son caros. Lo más recomendable es que tú los compres y te vengas con tu equipo, porque aquí sale muy caro. Aquí el sinónimo siempre ha sido lo costoso, carísimo. Miren, ya aquí estamos en la montaña. Es impresionante este lugar, no, no deja uno de asombrarse. Vamos a caminar un poco más por acá. En el fondo se escucha un poco de música country. Miren, este acaba de bajar de la montaña. Si sí dan ganas de esquiar. Estando ahí dices no manches quiero agarrar los esquís. Ah pero 200 dólares. No sabes qué onda de ser una otra ocasión. Este puente de madera. Muy bonito. Miren. Ríos. este Pinos. Naturaleza al más no poder. Se estaba derritiendo parte de la nieve y del hielo. Porque no estaba nevando. Y aquí... Me llamó mucho la atención que traían música electrónica, eso parecía como techno. acá de Ibiza, y la verdad sí me encantó, yo me acerqué, vamos a escuchar un poquito, me voy a callar. Aquí me meto entre la gente Para poder este acercarnos a los DJs Se veía que eran DJs europeos Bueno, pues para mí todos son europeos, ¿verdad? Pudían haber sido DJs locales, ¿verdad? ¡Yeah! ¡Ya suéltala! ¡Uh! ¡A huevo padrino! ¡A huevo! Y bueno amigos, estamos llegando a la parte final del video de este paseo por Whistler. Hay muchas cosas que ver que en un solo día pues no te da tiempo y aparte ocupas recursos económicos. Ya volveré alguna vez y haré una reseña más completa. Bueno, me despido de todos ustedes. Adiós.